Es algo astral de y me seguro Deli Me incita a pecar No quiero sus nudes Y ya vi su pack <tose> Vi su pack Vi su pack En las fotos de mi casa. se va a arrodillar solo estoy tuyos, solo más Dime la verdad, si estoy para superestar Cuando pinta feo, uno, dos son los que están No confías en tus amigos, siempre lo dice mamá Está claro como el agua y claro que voy a ganar Tengo el pique reservado, solo me toca esperar Y si esto es complicado, lo voy a facilitar Cuando quiero empiezo el cero y vuelvo a comenzar Disfruta el momento, di mi nombre, grita más. Y traes la mierda pa quemar. Siri en la Siri no dura ni un día pa. Marca diferencia, valencia, la puma y más. Es una bandida y nos vamos para el hospital Tiene Jim pero yo le voy a sacar. Lo que quiero lo tengo solo es cuestión de esperar. cuestión de esperar, como hago de jugar. Cuando entro, y sé que me vas a mirar. No dijeras, no dijeras, solo se la prensa lo que pienso va a pasar. La niña, o sea, no dijeras nada, ni nos Me preguntas si qué haces, no sé nada. estoy en las nubes y sin jetpack. Estoy bien, no lo dudes, esto es al contrario. Salvastral, me aseguré de Buridelli me incita a pecar, no quiero